Muy buenas tardes a todos nuestros radioescuchas. Nosotros somos Ismael Corona y un servidor Javier Cruz, integrantes de la Compañía de Teatro Penitenciario Externa, eh, uno de los proyectos de impacto social del foro Shakespeare. Y estamos transmitiendo nuestro programa Radiando en Cana, después lo estamos retomando después de dos años, dejarlo ahí como un poquito guardado por mucho trabajo. Gracias a Dios, este ya nos dieron el Fonca, pues por eso podemos retomar este programa. <risa> y seguimos trabajando, estamos transmitiendo en vivo desde el huerto, nuestro huerto, que tenemos aquí nuestro huerto urbano, aquí en la azotea. Eh, Ismael, ¿dónde estamos ubicados? Estamos ubicados a tres cuadras del metro Cuauhtémoc, la calle Sabrán González, número 77. ¿Y por qué en un huerto estamos aquí? Porque pues no teníamos nada que hacer en el 2016 y decidimos ponernos verdes, porque verde, que te quiero verde, porque te quiero verde, y todo lo y que te dice. te quiero verde, señorito. ya lo decía Lorca. Bueno, estamos este nosotros aquí retomando este, este programa. Eh, muchísimas gracias. Eh, los, nuestras redes sociales, eh, estamos en el Face. Tenemos Facebook, compañía de teatro penitenciario, así nos puede buscar. Y ahí le aparece una... Una, este, una lista de muchos criminales que han salido de la cárcel Que ahora se dedican a hacer teatro Y gracias al teatro pues, estamos aquí transmitiendo aquí nuestro, También tenemos Twitter eh, Es arroba sea teatro penny eh, Y nuestro correo Si usted quiere conocer los proyectos de impacto social Que se llevan a cabo en el interior de la penitencia De Santa Marta Catitla eh, Lo invitamos a que nos escriba es en el face En el Twitter o directamente a nuestro correo teatroyprision.com Pues escríbanos si usted quiere saber más de nuestras obras, ya le, ya le dije en nuestras redes sociales. Eh, lo vamos a invitar a la función del 27 de julio en el interior de la penitenciaria de Santa Marta, Catitla, que es donde nace este proyecto hace casi 11 años, vamos a cumplir casi 11 años. Este, la obra se llama Xolomeo y Pitbullieta. Usted puede reservar al correo que le acabamos de dar. Eh, le vamos a solicitar su nombre completo y la numerología del CURP. Para que pues, si nos escriben no nos va a mandar el club para nosotros imprimirnos, no nada más la pura, la pura numeración. Manuel y nosotros le apuntamos a la lista de acceso. Y así se quieren quedar ya depende de ellos, Ah, no, ¿no? si ya su problema ya se si quiere quedar, usted ya adentro puede pedirla sol solicitar o pedir la visita íntima, no hay ningún problema. <risa> si sí. usted están former gay, quimera, hombre, gay, transsexual, lo que sea, pues es su pues, preferencia aquí, respetamos de todo. Y a todos les mandamos un fuerte abrazo, un fuerte beso, porque Pues porque tenemos muchas formas diferentes de pensar. De sentir, de actuar y de hacer y de deshacer. Somos personas, ¿no? este, pues hay que seguir adelante y chingándole. Este, bueno, también lo invitamos a que conozca las obras que se presentan aquí en la Caja Negra. Tenemos mucho stand-up eh, de jueves, viernes y sábados. Esos son en los espacios, en el espacio rojo y en el espacio verde, son alternos también. Los Pero lo vamos a invitar a, la a que conozca las obras de la Caja Negra. Eh, los lunes se presenta La Reina Muerta La próxima función es el lunes 29 de julio A las 8.45 Si usted nos manda un mensaje en nuestras redes sociales Podemos hacer un descuento, también nos la vamos a dar gratis ¿No? También este, Pues tráigase a su novio, al enemigo Al amante, a la hermana, a la prima A quien usted quiera, a todos les podemos dar Pases dobles <risa> ¿No? este, ¿Y los martes quién se está presentando, Mayelo? Nos estamos presentando, la compañía de teatro Penitenciario externa con la obra de la espera Es teatro testimonial, esta obra está dirigida Por la maestra Concha y León donde un servidor Javier Cruz y Antonio Hernández platicamos pues cómo nos fue en Hawái qué esperábamos antes de entrar a la cárcel en la cárcel y pues ahorita que estábamos esperando estábamos esperando pues retomar otra vez radiando en Cana después no. de dos años de dejarlo como guardado un poco por sí. mucho trabajo la verdad gracias a Dios gracias al Dios del teatro gracias a todo al universo al universo a, a todo a todo a todo pero más que nada nuestro esfuerzo en conjunto eh, tenemos mucho trabajo a la fecha a pesar de que no tenemos fonca seguimos trabajando mucha gente ha debe haber pensado no pues ya no los dieron ya no los becaron ah porque nos dieron la beca o sea también este pues hemos trabajado yo creo que para eso eh, este año no ni modo no se puede por según la cuarta t pero pues nosotros seguimos trabajando Que es lo que nos enseñaron no detener resolver y no detenernos en el camino eh, bueno lo invitamos también a, a la función de las hijas de Lastlan una obra, una pieza cabrera donde actuó mi compañero Ismael Antonio Hernández. La actuación especial del maestro Luis Montalvo y un servidor bajo la dirección y la dramaturgia del maestro César Enríquez. Eh, la verdad es un, una obra buenísima. Nos presentamos el próximo martes 23 a las 8.45 en La Caja Negra. ¿Y esta obra de qué trata Javier Cini? Híjole, miren, aquí hablamos del machismo. Un show de risas. No, casi no. Para ver nuestra no ebria realidad. No, la verdad, este, aquí nos dimos cuenta que sí somos machistas. Eh, creo que un poco menos, después de que estamos haciendo este montaje, un, un, un mucho poco menos, este, somos machistas. Y la verdad, así nos, nos educaron, la verdad, al 95... Yo, no, yo creo que al 99% de los mexicanos somos educados así, en un sistema machista. Eh, nosotros lo reconocemos, eh, nos as, asumimos esa parte, y pues por eso presentamos esta obra, yo creo que fue muy, uno de los temas que, del cual nosotros queríamos hablar. Y fue el más complicado también porque teníamos que reconocer desde qué tiempos venía el machismo, si era desde la revolución o si era desde más antes, si era en la, con los prehispánicos, si era con los aztecas, los mexicas, o fue la conquista, entonces nos dimos cuenta de que fue, pues no fue cambiando más bien, y, una, y un hilo con un conductor de esta obra es Próculo que... Pues él quiere cambiar, de, él, él es un revolucionario, quiere cambiar desde 1910, quiere llegar a la actualidad. Está en una protesta porque él quiere que pues, en el 2019 regrese toda esta onda del machismo. Y pues tenemos a tres, tres hilanderas del destino, que es la enmolada, donde está Luis, la tostada, Javier y la enchilada, que es Antonio Hernández, donde pues ellas también quieren modificar y pues que haya pues sí una igualdad de género. Y estas obras nada más tenemos aquí a Manu que va llegando. Que va llegando, viene con Yanis que viene acá escoltándolo, mira está Y estas obras pues se van a presentar aquí <risa> en la caja negra, pero Manu no está aquí nada más porque el destino, el aire, las plantas <risa> lo trajo al huerto urbano, sino que porque también nos va a platicar. Que, qué va a pasar en el Foro Shakespeare en el 2020, qué es lo que va a suceder aparte de estas obras y qué está sucediendo que... ahorita, cómo puedo yo ser un aliado del Foro Shakespeare Manu, muchísimas gracias por acompañarnos aquí en el huerto de el Centro del Centro Cultural de 17 gracias pues... por aquí Platicamente aquí estamos, aquí nos escuchamos, sí. aquí nos vemos. Es nuestro acordeón, pero nos acordamos bien. Y allá ¿no? fumamos, ¿no? Porque no, este... no. Pues sí, tenemos aquí de visita a Yanis. A Yanis no nos pasa nada. Nos encantan los perros. Tenemos, tenemos un Richie, pero ya en viejito acá abajo. No sé cómo uh -huh. se llama el perro. El Richie en la oficina. Y a Yanis aquí en la azotea. Eh, de repente tenemos una chola. Pero platícanos, ¿cómo puedo...? ¿Qué está pasando ahorita antes de que abra el project? ¿Qué está pasando? Eh, pues están pasando varias cosas. Creo que lo más importante es que... El foro Shakespeare tal y como lo conocimos o lo conocemos Está teniendo una transformación Pues por primera vez vista en México ¿no? Esto es que ningún teatro o algún espacio teatral independiente en la ciudad eh, Ha evolucionado a ser una compañía de productora de teatro sustentable No, Eso creo que es una labor titánica que ha este, obviamente también sido gracias a la compañía de teatro penitenciario al 77 y pues a toda la banda, por ejemplo Jan es que está meando ahí las las lantas. no, era, bueno, no hace un corte la, este, ya está haciendo del baño porque ahí es el baño de Richie esa llanta es donde hace del baño Richie pues la señorita va a marcar yo creo que sí le gusta pero el otro es muy rudo sí. por eso no, como que no los juntamos por eso bueno entonces el primer cambio, lo primero que está pasando con el foro en este año es esta transformación de ser un espacio físico a ser una, una fuerza teatral y una compañía teatral productora, además, que ocupa varios espacios teatrales en la ciudad. Entonces al, al, al ver que íbamos a tener muchas propuestas y muchas producciones en diferentes teatros, eh, nos planteamos el reto de saber cómo íbamos a decirle a la gente o a beneficiar al público para que sí, pueda sí. vernos a todos estos A teatros, todos los ¿no? espacios donde se nos vamos a presentar. A todos los espacios donde nos vamos a estar pues, presentando. ¿Cuál es esa, eh, esa fuerza que platicas del Foro Shakespeare? ¿Qué es? Pues sobre todo la... el ímpetu de itari el ímpetu de Valeria, el ímpetu de pues orgullosamente mujeres que están trabajando dentro de, sí. de la estructura. Porque son, son mayoría, de verdad sí. son mayoría, son más <risa> este... Somos, a nosotros nos verá a nosotros tres, y a mi compañera que está atrás de la cámara, uh -huh. somos cuatro, pero detrás de nosotros hay más de 35 personas, yo creo que un poco más, para poder nosotros estar aquí transmitiéndoles un poquito de nuestro trabajo. De nuestro trabajo. Entonces, bueno, esas 35 o más de 35 personas que, que menciona Javier, pues es la fuerza del foro y es la fuerza que también atrae a otros creadores, eh, no solamente escénicos, no solamente dramaturgos, sino también escenógrafos, este, otros compañeros actores, eh, directores, eh, y bueno, la intención de atraer estas, eh, a estos otros talentos y consolidarlos en una gran fuerza, es tratar de llevar nuestras producciones teatrales al mayor número de espacios posibles. Justo para sufrir esta transformación del foro. Ahorita, ¿qué producciones vamos a tener aquí en el exterior? Bueno, antes de que llegu lleguemos otra vez al foro Shakespeare, que Pues las producciones empe empezamos desde octubre del año pasado. Re así recién eh, se cerró formalmente el espacio del foro. Empezamos en el centro cumplimos de la ciudad, Ya casi cumplimos un año. Ya casi cumplimos un año. Por eso, por, perdón que haga el paréntesis, por eso me gusta a mí platicarlo como una transformación, ¿no? Porque sí. justo toda esa vida y toda esa fuerza que albergaba el espacio físico del foro Shakespeare que todo mundo ubica, pues ahorita se diversificó y se tuvo la fuerza y la vida necesaria para, dar, para llenar de vida otros espacios otros, teatrales, ¿no? Eh, que estos vienen siendo los aliados del foro Shakespeare. Que empezó como la invasión del foro Shakespeare. Empezó como empezó la, empezó la invasión, sí. <risas> hace dos años empezó como la invasión. Ya adquirió más forma eh, desde octubre del año pasado. Uh -huh. Y el primer espacio que invadimos fue el Centro Cultural Teatro 2 de los Telmex. Que estamos, acá aquí acá. Cuadras, estamos aquí a tres cuadras haciéndole la competencia. en la competencia. <risa> y sí. les mandamos nuestras producciones para subirles el rating acá atrás, aquí. A tres aquí cuadras. Aquí eh, <risa> Estábamos eh, Estuvimos ahí desde el año pasado. Eh, luego nos fuimos al Helénico. Luego estuvimos en la teatrería con eh, las hijas de Aztlán a principios de año. Eh, la espera en, el, en la gruta, también a finales del año pasado. Eh, ahorita acabamos de terminar una temporada con humedad en el Centro Cultural Elénico. El Feo en el Teatro Milán. Aquí a la vuelta. Aquí a la vuelta. Eh, la Divina Ilusión en el Centro Cultural del Bosque. Y bueno, eso también forma parte de lo que son los aliados, que son eh, la atracción de otros eh, esfuerzos de productoras como Petit Comité, en su momento eh, Alejandro Gou, eh, 11 a 11 producciones, que poco a poco han estado colaborando con nosotros en este ímpetu de llenar más espacios, ¿no? ¿Qué viene para el resto del año? Viene eh, la continuación de la temporada de Enamorarse un incendio, que es una obra que yo considero que es muy emblemática del castillo sí, del foro. Del foro, exactamente. Eh, tiene mucho de lo que es el ADN del foro Shakespeare. Eh, viene eh, la continuación o cierre de temporada de La Espera, en un mix con Las Hijas de la clan aquí en el 77. Viene el arranque de una... Cuarta temporada, si no mal recuerdo, de La Reina Muerto, sí. que dio origen y nacimiento en el, foro Shakespeare, en el Foro Shakespeare, que ahorita va hasta septiembre de este año. Eh, estamos en proceso de producción de una. Um, hay un libro de raro que se llama Mind, que es una mezcla entre improvisación, teatro y es que... stand-up. Okay. Okay. Sí. <risa> Ahí, este, eh, en min, hay dos, dos actores que les platicamos hace uh -huh. rato de, de media material, que el primer proyecto de impacto social del foro. Eh, está Cristian Díez y está este José Luis. José, José, José Nájera, ¿cuál José, José, José, José, José Luis? José Luis está dentro del penal de Santa <risa> José Nájera, este, están, están en este montaje y varios actores, de verdad, este, no se puede perder esa obra, creo, se van a estar en la teatrería, me van parece. ¿Van a estar en la teatrería? Eh, Váyalo a saber. de verdad, vale mucho la Ajá, pena. Estrenan en septiembre. Estrenan en septiembre. Eh, la semana pasada nos dieron una noticia muy chingona. ¿Cuál? Que ¿Cuál? es, este... Conseguimos... Nos dieron el fonco otra vez. Ah. Ah. No es cierto. Ah, es cierto. Ojalá. No, este, la, la segunda temporada del FEO eh, va a estar en el Énico el año que entra, ya. ya está confirmada. este Y bueno, toda la, la programación también que yo considero que es pilar fundamental del de quehacer del foro, que es este la compañía de teatro para interna, que sigue en constante producción y constante... Sí, nos, nos este, presentamos todo el año, prácticamente todo el, todo el, año. el, año, todo el año. Hablando de producción, uh -huh. este... También dentro del penal vamos a, a formar escenógrafos, uh -huh. ¿no? donde van a tener ellos talleres, van a empezar a, a desde dentro del penal a construir para que para qué? para que después ellos egresen a un espacio, en este caso va a ser en el 77, donde ellos van a, a construir escenografías, se va a generar una fuente de empleo aparte a, a de, de actuar. También vamos a tener este llamado a la población también para la compañía de teatro penitenciario. Pero quienes quieran, este, pues hacer escenografía, quien quieran aprender todo lo que conlleva el teatro, pues va a haber una gran gama de posibilidades dentro del penal de Santa Marta. Ya, va, ya estamos por arrancar, ¿no? Arrancamos en julio, el, el, a mediados, el próximo mes, el próximo mes, en agosto. Arrancamos y que sobre todo eso tiene que ver mucho también con la. Con la transformación del foro, ¿no? Eh, esta diversificación de, de actividad cultural o de qué tanto puede aportar. ¿Hasta dónde llega el teatro? ¿Hasta dónde llega donde el teatro y, el y, la, y la, la cultura? ¿Hasta dónde no? También tiene que ver con eso, ¿no? Porque eh, eh, tiene que ver mucho también con la formación, con la autogestión y con la construcción de eh, nuevas posibilidades para toda la gente que se involucre con la cultura. Creo que la. la Muestra de ello es este eh, taller o ciclo de eh, capacitación con internos y la, el lanzamiento de la primera generación del taller, no, del diplomado. Exactamente, de que tenemos aquí en, el, aquí en el Centro Cultural, plíncipe. en el Espacio Rojo. Eh, tenemos el diplomado de artes escénicas es la segunda es el segundo semestre me parece es la, la primera generación fue hace dos meses y la segunda generación eh, entra en septiembre En septiembre y obviamente en septiembre sería el segundo periodo de, la, de esta primera generación. Eh, y el objetivo es justo eh, formar profesionales técnicos o sea que esto sí se, se está la expandiendo como virus no, no claro nada más necesariamente nos fue los, mejor a, ah. el exterior, porque también ya estamos en el Cebares hoy estamos dando talleres uh -huh. donde pues, les quiero presumir que Javier Cruz va a llevar la dirección de esta nueva puesta en escena y asistente de dirección uh -huh. Valeria Lemos y dentro del penal de Santa Marta que es la matriz de estos proyectos pues Adriana Alarcón va a llevar la dirección del nuevo proyecto. Sí, la verdad es que el, creo que el, el, no nos alcanzaría el tiempo ni, ni las palabras para tratar de describir eh, eh, todo lo que concentraba el espacio físico del foro Shakespeare. Sí. claro. Entonces ahorita es como estar este, guiando, pastoreando luciérnagas, ¿no? Que sí. <risa> <risa> están volando alrededor de nosotros. Eh, y que eh, obviamente la, la, la intención de poder concentrar y de comunicarle y de hacerle saber al público de a pie y al público que, que asistía al espacio físico del foro todo esto que, que está sucediendo fue a través de Aliados Foro Shakespeare que es una iniciativa, eh, que eso sí es súper importante mencionarlo es la primera iniciativa en México que está pensada desde la producción teatral hacia el al espectador o el consumidor final. ¿Y cómo puedo ser un aliado del Foro Shakespeare? Eh, muy sencillo, de hecho no te tardas ni cinco minutos. Eh, con, para convertirte en aliado del Foro Shakespeare, lo único que tienes que hacer es entrar a la página de Internet del Foro, foroshakespeare.com, y um, hay varios accesos directos ahí en el, en el Home, eh, Aliados Foro Shakespeare, eh, tenemos un banner principal ahí grandote, donde tú le das clic, te mandan inmediatamente a la plataforma de venta del mismo. Y seleccionas qué tipo de aliado quieres ser. Hay tres tipos. Eh, cada uno tiene beneficios base. Eh, que ahorita los mencionaré. Eh, Por favor. Das clic en el, en, en el que más te agrade. Y pagas con tu tarjeta de crédito o débito. En caso de que quieras que tu aportación o apoyo sea deducible de impuestos... Eh, pues se puede, se puede también, eh, haces una cuenta otra, un depósito o transferencia a la cuenta de la Ace del foro y se te da tu, recibo, tu deducible. recibo deducible de impuestos 100% está perfecto está chingón eh, y bueno, gano por, gano, gano, gano sí. por ambas partes Claro, claro. Sí. Es no, el, cuando sea de el del escenario ¿no? <risa> Aquí no, no gano el que el delinque nada más Sino gano no, el como el espectador Exactamente <risa> Entonces ya eh, con, Hay tres niveles El primer nivel es eh, aliado del foro Que son, tienes derecho a cinco entradas A cualquiera de nuestras producciones Que ya mencionamos ahorita Obviamente eh, esto se busca que sea de manera continua, entonces no porque crean que ya estamos a la mitad del año quiere decir que pues, ya, yeah, ya perdí ya. Sí. ciertas <risas> producciones, es la ventaja de seguir produciendo constantemente, entonces eh, todo el tiempo hay producciones y oferta teatral en la cual eres beneficiado. El, todas las actividades eh, gratuitas dentro del de, eh, 77 tienes una invitación preferencial. Todas las actividades que tengan de formación y educación continua, como el diplomado el que acabamos de mencionar, o cualquier, cualquier otro taller, taller o actividad. Sí. Tienes un precio preferencial, se te contacta para notificarte cuándo van a ser, eh, cuáles son los temarios, cuáles son las fechas en las que se va a, a ejercer. Eh, tienes eh, convivencias y acceso a todo el proceso creativo de las producciones del foro sí Desde nosotros, yo no nosotros <risa> ya la experiencia. yo no conozco nada de teatro yo yo yo <risa> realmente a mí yo vi algo posteado en el Facebook ¿no? uh -huh. y yo este digo ah pues quiero ser aliado entonces ¿Puedo acceder a ver un montaje? ¿Cómo empieza? Claro. A un ensayo, un como nos ensayo, pasó la vez pasada. Una lectura. Eh. ¿Puedo, y puedo, Aparte de eso, yo, yo puedo dar mi opinión. ¿Saben qué? Pues es que a mí me, me parece que esta escena está bien, uh -huh. pues, realmente deshonesta. <risa> yo no les creo. Bueno, o no sea, puedo, puedo, puedo, ¿puedo aportar algo? Sí. No, no porque pues, se ve, ¿no? Un espectador es más sincero uh -huh. al que sí al que sí ve teatro, ¿no? Porque claro. te dice lo que realmente está viendo. Y el otro, por... A lo mejor por no afectarte o a uh -huh. lo mejor por... No te lo dice. No te lo dice. Te dice, no, pues está bien, pero yo creo que te hace falta esto. Y tan tan, pero el, el espectador realmente es honesto y te dice... Y pues a -a. es que no me parece, porque hay algo que no cuadra? Y a nosotros pues, ¿no nos pasó la vez ese? pasada. Lo uh -huh. tenemos ahí y es tanto in, este, interesante como para el actor, como para el espectador. Porque dices, bueno, el señor, ¿qué hace aquí? Hasta que te lo presenta. <risa> no, pues se salido del foro. Ah, no, pues pasen. Y lo sentamos, y estuvimos platicando, pero... Este, estás calentando Y te está viendo Y pues así, y Bueno ¿no? y estos locos Que están, es que están haciendo, haciendo no, ¿no? Pero eso es, es lo bonito Que tiene el teatro Que no nada más este, Es hacer una obra Sino también producirlas Invitarlos Y que nos acompañen ¿Algo más que quieras sumar Manu? Pues nada Que realmente el esfuerzo De esta De este De este invento De pues bueno, no este invento, esta, esta creación, esta creación sí. de lo que es Alias Foro Shakespeare es 100% pensado en el espectador, justo. Sí. O sea, es una, eh, darle un beneficio tangible y real a, a quien ya va al teatro, pero también hacerle una invitación lo suficientemente atractiva sí, y convincente. Para quien no vete. Para quien no va. Exactamente. Bueno, para que ¿Cuándo empezaríamos de con esto? ¿Con de que los espectadores puede, podrían asistir esto estará posteado esto cómo de hecho ya, ya empezamos ¿cómo? ya empezamos el, ahorita todo el, toda la digamos que la ronda de, de convivencias o de meet and greets que se, greets que se han dado mm -hmm. con los elencos han sido en comunicación directa con los aliados esto es vía whatsapp o vía mail eh, a partir del próximo mes nosotros vamos a lanzar a, más bien a hacer un relanzamiento del espacio del 77, como tal en, la, en sus redes sociales y su plataforma, y con ello estaremos consolidando lo que son los aliados Foro Shakespeare, y como estos eh, tres universos internos del Foro Shakespeare, que es Producción Foro Shakespeare, 77 y compañía de Teatro Penitenciario, Realmente son un beneficio tangible para estos aliados, ¿no? Sí. O sea, es, es una. La verdad, que es un, un, un mundo y un universo que cuando lo empiezas a conocer y empiezas a interactuar con él, eh, se vuelve adictivo. Sí. Se vuelve, este. Como lo verde. Necesario. O sea, lo, como los perros, ¿no? Sí, este, exactamente. Este. Otra vez aquí está la Yanis. Eh, bueno, eh, las redes sociales, mano del foro. redes sociales del foro es Foro Shakespeare en Facebook, Twitter e Instagram. El 77, el 77 CSA eh, o el 77 MX en Facebook, eh, Twitter e Instagram también. Y la CTP, Compañía de Teatro Penitenciario. Sí. En, eh, el face, en el Face. Face y en, en el, Twitter, el Twitter, arroba sea Teatro Penny. Y yo... Si quiere preguntarnos tanto del Foro Shakespeare como del Centro Cultural, pues nos puede escribir directamente a nuestro correo teatroprision.foroshakespeare.com ¿Algo más, Mayelito? Pues los esperamos aquí en su casa, el 77. Muchas gracias. ¿Algo más, Manu? Todo es todo gracias a ustedes. Y Al contrario, este... Manu, gracias a ti por esta información. Llegaste tarde para tomarnos una cerveza. ¡Nadie! nada es ah, cierto, no, muchísimas gracias los esperamos la próxima semana dentro de 15 días, cuando usted quiera aquí nos vemos se si en González número 77 si usted está en el metro Cuauhtémoc de la línea Rosa y no sabe cómo llegar, háblenos y nosotros vamos por usted muchísimas gracias ah, Esto. y si vienen en bicicleta este mes hay un 30% de descuento en el 77 tenemos bicistación este un de fue una la chinga ponerla puesta, venga y ocupe la bicistación, por favor <ríe> <ríe> muchísimas gracias venga, ánimo delincuencia